cierto Yo soy Chimo07 ¡Ja, ja, qué tal gamers? Aquí los saludos chicos 07 Y sí señores, hoy estamos en un nuevo test, ya aquí les gustó tanto el anterior que fue de Dragon Ball Super. Pues hoy se me antojó subir otro test que es de anime igualmente, que es el de Dead Now, que también me gustó, que lo terminé y que está buenísimo. Si no lo han visto y no les gusta el anime, se lo recomiendo porque si no se van a morir. Se van a morir como en este, en este, en este anime. No sé por qué repetí muchas veces este, pero bueno, estamos en este test y como ven aquí ya estamos en. La primera pregunta y como ven al parecer son imágenes en movimiento, vamos mejorando eh, de test en test cada, cada vez se va mejorando, ahora son movimientos, después va a ser en 3D, después va a ser aquí este, en realidad virtual y después en realidad y después te van a violar Oye, tranquilo viejo entonces aquí estamos en ¿Qué personaje de The No Eres? Así que se lo voy a dejar en la descripción Y déjenme en los comentarios qué les salió a ustedes Y que lo compartan conmigo para ver qué onda con ustedes Si yo los puedo matar o ustedes me pueden matar a mí, no sabemos Así que bueno, vamos con la primera pregunta Déjenme tomar aire y ahora sí Si tuvieras un superpoder, ¿Cuál sería? Y aquí vemos al... ajá, ah, yo no me acuerdo L, L, L, ah, bang Así disparando, así que ¿Cuál? Si tuviese un superpoder, ¿Cuál sería? Mmm... Vida eterna, viajar en el tiempo, comer cualquier cosa, gritos supersónicos, manipulación de elementos, agua, tierra, fuego, aire, leer la mente de las personas o supervelocidad. ¿Saben qué sería? Viajar en el tiempo, no sé por qué, pero a mí siempre me ha interesado eso de viajar en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué civilizaciones hubo antes que nosotros? ¿Qué pasó antes que yo naciera? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Pues no, lo sabemos, así que le vamos a poner viajar en el tiempo. Y no sé si se abrió esto porque sí O porque, no sé, creo que ya se me metió un virus Pero bueno, viajar en el tiempo Lo primordial para ti en la vida es Es eh, Vamos a ver, el poder, la justicia La comida, amor, la apariencia, o el deber o lograr metas Ok eh, A ver ¿Qué sería? ¿Qué sería? Mm, yo creo Yo creo que para mí sería la justicia, ¿saben? La justicia creo que es lo que más eh, implora esta sociedad a hoy en día, así que parezco político, pero sí, la verdad es que la justicia, la justicia, ok, validando. Y aparece que se me está metiendo virus, porque sí, de estos animales, ¿cuál es tu favorito? Uy, uh, este es un gato bien rico, lindo, con sus venas. A ver, de estos animales, ¿cuál sería? ¿León, águila, oruga, gato, serpiente, perro o tigre? Aquí... Estoy entre león, tigre o serpiente, ¿saben por qué? Porque son silenciosos, asesinos, misteriosos y que bueno, pues son respetables, ¿no? La naturaleza, así que yo creo que el tigre, el tigre me llama más la atención porque sí, porque sí, porque es bigotón como yo y pues barbón como yo también y pues es hacer rar, ¿no? Y... Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto. ¡Rar! Un clásico No sé qué estoy diciendo, pero bueno Si te gana la lotería el dinero, que lo, lo utilizarías para? Ah, lo utilizaría para, perdón Y aquí vemos una imagen toda chistosa Viajar por todo el mundo y probar la gastronomía de cada país Comprar cosas, yates y no sé qué tantas Donar gran parte de la fortuna para vivencia Estudiar en las mejores universidades con tus conocimientos Escalar posiciones en las mejores empresas Comprar las accesorias, viajar con tu novia y... Híjole, aquí Estoy entre mi avaricia, que sería viajar por todo el mundo y probar la gastronomía de país, pero también estoy pensando por los demás, pero yo creo... Yo creo que viajar por todo el mundo, ¿saben? Es lo que la mayoría yo creo haría y pues me incluyo yo, que sería viajar por todo el mundo y ya sé, no sé, soy una miseria de persona por no, no ayudar a los demás, pero es mi avaricia, lo siento, lo siento, lo siento mucho, pero... Aquí, aquí, estamos. Pero si fuera en la vida real, creo que mi corazón diría que lo otro. Así que, por, por lo mientras mi avaricia me ganó, ¿eh? No, no, no crean que soy así. Es de la noche y uh, aquí bien divertido, ¿no? <ríe> no tengo novia, pero <ríe> es una botella de gaseos y mi cita de música estoy listo. Oh sí, nena. <ríe> Con eso, a la cima, eh. Te, te vuelves feliz tú, tú tú mismo. Trabajaría toda la noche tener dinero extra para mi familia y iría a un bar. Cantaría toda la noche en un karaoke. Iría a un buffet de medianoche y de ahí no me sacaría ni Dios. Iría a un concierto de Farmeta y bebería hasta las 8 de la mañana. Pues yo pues ya sé, pero Farmeta Meta no me gusta mucho. Por la casa de mi novia, no, es ¿qué? O sea, si no, a ver, esa de la noche. Yo creo que escogería esta, la de la primera que no tengo novia porque estoy solo y nadie me quiere porque estoy bien feo. All around me are familiar faces. Worn out places. Me saltan hasta las putas la Así que escojo la primera Escogí la primera porque sí Y cuál sería tu profesión soñada Ok, Y aquí vemos a L Kro, eh, aquí, este, Hablando con muñecos como siempre Presidente de tu país Científico para descubrir la cura contra el cáncer Chef, actor, deportista, psicólogo cualquier trabajo que me ayude a cumplir mi rol Como persona Aquí la verdad no se habría decir yo creo que podría ser científico o, o un deportista o cualquier trabajo. ¿Sabes por qué? Porque pues me gustaría ayudar a la gente y al deportista porque pues me gustan los deportes y un deporte extremo aunque sea, aunque me dé miedo pero pues lo intentaría. Así que, no sé, no sé, yo creo que cualquier trabajo que me ayude a cumplir mi rol. Así que, déjamelo ahí, déjamelo ahí porque sí. Tu planeta favorito aparte de la Tierra es Uy, Mercurio, Venus, Marte, Su Júpiter, Saturno, memorando Neptuno. Esto nunca lo había pensado, eh. Pero, ¿sabes qué? Me gusta Júpiter por la ruedita esta que tiene muchas lunas, así que. Vamos a poner que Júpiter, Júpiter es eh, precioso, el precioso para mí. A ver, si tuvieras una Note... tu primera víctima sería. Uy, aquí viene lo bueno. Ay, <risa> ah, aquí muere. Eh, digo, aquí muere. Eh, digo, spoiler. <risa> Digo, ¿qué? A ver, eh, ¿quién sería? Eh, un asesino, un político corrupto, al dueño de su güey que me dio un sábado y se tenía un cucaracha dentro, a la persona que se vistió igual que yo, el policía que me puso una multa cuando iba en mi moto así ¿A quién era ¿Qué? ¿El poder, el poder de la net, net note es demasiado para los seres humanos, no debemos jugar a ser dioses. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí! ajá así vas a pensar eso, sí, sí, claro, vete, vete, muerte. Aquí, esta tercera, yo creo que sería para las mujeres. Perdón si están viendo un, un. Este. Mujeres, este video. Pero pues es la verdad, yo lo sé. Yo sé que les molesta que alguien se vista como, como ustedes. Pero pues es la verdad, ¿no? Así que matarían a eso. Yo creo que mataría a un asesino, ¿saben por qué? Porque pues. Esto. No sé si lo hizo sin corazón o con corazón, pero. Un asesino es un asesino me, ¿Qué frases eh, eh, Que llegan al corazón? Lo sé, lo sé, mis frases llegan al corazón Pero pues es así la vida Ya vamos por la penúltima pregunta ¿qué, ¿De estas películas cuál es tu favorita? A ver, El Padrino El Titán, El Diablo, Se Viste de Moda a Matar a un risueño, Inception, Razatweet O El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos no me gusta El Padrino... Creo que la he visto, pero ya no me acuerdo muy bien. Eh, creo que se ve tampoco me gusta. El diablo se vista a la moda. Pues puede ser matar a un, un rubiseñor, perdón. Pues no me acuerdo no me acuerdo de esa película. Inception creo que sí. Total me gusta, pero pues vamos a poner que... El diablo se vista a la moda. ¿Saben por qué? Porque sí, porque me gusta ahí. Porque suena chido. Y creo que... No sé, no sé. La verdad no sé, pero bueno. Para finalizar, ¿qué nueva regla adicionarías o cambiarías de la NET? No. ¿Por qué no puedo pronunciar bien Dead Nose? Ahí está. Dead Nose. Voy a, voy a estar repasando toda la noche eso. A ver, ¿poder matar a un Shinagami? Si está en contra de tus objetivos, si escribes el nombre incorrecto de la víctima de la que más de cuatro veces, el cuaderno seguirá siendo de utilidad. Además de matar con el cuaderno, puedes hacer que la persona que escriba se enamore de ti. ¡Ay, güey! Ay ay, ¡Ay, ¡Ay, Eso es lo que lo había pensado, güey. Si la red si no se es robada y el propietario su propiedad, automáticamente será despedido a un ser querido. ¡Ah! También, eso está bueno, ¿eh? Destruir la Deno, si así lo deseas, sin importar si China si, no, está en contra de tu decisión. Si quieres la propiedad de la Neno, lo recuerdas que tienes de la misma no se borrará. No solamente puedes matar a una persona, sino destruir a un país, ciudad, pueblo, en general. ¡Ah, May, eso sería como Donald Trump o el presidente ese de Corea del Sur, no, no, no, como crees! A ver, yo creo que me voy más por la tercera, ¿saben por qué? Porque eso no me lo esperaba, es una idea genial, ¿eh? Si imagínate que se enamore de ti, pero estarías en. Contra de sus sentimientos, ¿no? Y te maría porque tú lo dijiste, ¿no? Porque ella lo quiera o él lo quiera Así que, pues, no sé, pero... Me llamó la atención, así que voy a poner esta Y vamos a ver qué, qué nos sale de resultado Espero ser, este... El Shinagami o no sé quién puede hacer. Así que vamos a ver En 3, en 2, en 1, Y vamos a ver, ya dice la 10. Y salí como... ¿Quién? Soshiri Yagami Shoshiri Yagami, no me acuerdo si es el policía Eres un ser amable con fuerte sentido de justicia Que se preocupa por tu familia, amigos e incluso con los que te rodean en tu vida También te caracterizas por ser serio y responsable Eso así, lo cual puede llegar a lograr con respeto de muchos Tienes una fuente de sentido del deber Aunque tengas muchos trabas y obstáculos Buscarás con todas tus fuerzas el bien común Ojalá se multipliquen por cien sí las personas como tú en el mundo ¡Ay, ¡Ah, ¡Gracias! ¡Gracias! Eso me sorroja y bueno, para a todos, bicha todos, de... fue a la puta Así que bueno, fui el papá de... Ay, ¿cómo de Ay, es que ya no me acuerdo los hombres, por favor. Bueno, pero fui el papá del policía que... Pues estaba en la investigación, que no sabía que era su hijo. El, el... Ah, perdón, el spoiler. Ah, ¡Oh! no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Escuchen esto, por favor. ¡Pendejo! Así que bueno, espero que les haya gustado, después del spoiler, pues lo siento, este, se me fue la lengua y pues ya dije eso. Espero que les haya gustado, si son nuevos en el canal, espero que se suscriban y si, y si no lo hacen, pues ya saben, aquí tengo la now y pues ya saben qué les va a pasar. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video y voy a dejar mi Twitter y Facebook aquí. Si, si no es que a, al final del video, pero si no es Twitter es arroba 07 y Facebook 07 y búsquenme y pues ahí hablamos, cotorreamos, mandamos memazos y ahí compartimos cosas, ¿no? Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Un saludo y pues que se diviertan, ¿no? Con este anime, si no lo han visto, se lo recomiendo. Y ya saben, si no se suscriben, morirán. Nos vemos, adiós.